Sábado en la noche, no tengo novia, pero sí una botella de gaseosa y mi cinta de música mezclada. Hola Golfos, ¿cómo les va tanto tiempo? Tanto tiempo, tanto tiempo, la verdad que. Tiempo, porque hace rato que no reacciono a algo en realidad así en video, ¿no? O sea, lo he, com he comentado cosas que han pasado pero no he reaccionado a videos y hoy me, hoy, una, hoy un amigo me tiró, un, me tiró una data para decir, bueno, esto tenés que comentarlo y bueno, vamos a ver qué onda porque a mí me pareció, la captura que me mandó me pareció bastante importante y me dijo, bueno, investigá a ver qué onda esto y yo le digo... La neta. Vamos a empezar medio sat el, el video porque la verdad que es medio, medio, medio turbio. Pero a ver, a ver veamos que, qué onda ese Un empleado murió en un supermercado, lo taparon con sombrillas y el local siguió abierto. ¿Qué onda gente? O sea, esto fue en Brasil, ¿no? Ocurrió en Recife, Brasil, el hombre sufrió un infarto. La seguridad, hizo un... la seguridad hizo un cerco con cartones y cubrió el cadáver con productos comercializados por el... Hay que ser muy hijo de puta. Hay que ser muy hijo de puta. Mirá, la gente ahí pasando por ahí atrás con las mascarillas, este y el otro. Es más, bueno, sí, sí, bueno, sufrió un infarto, obviamente se supo que sufrió un infarto. Pero bueno, sabía si fue el coronavirus, los <risa> porque ahora si yo lo digo después se enojan si hablo de rusia se enoja youtube ¿Viste cómo digo? establecimiento <risa> para que para seguir abierto a los clientes después el cadáver con sombrillas se improvisó un cerco con cartones hay que ser muy rata hijo de puta hay que ser muy rata hijo de puta o sea qué te valía cerrar el puto local esto sucedió en un local ubicado en el barrio, en el barrio Torre, la ciudad capital del estado de Pernambuco, Pernambuco, a mí me acuerdo. Ah, sí, ahí el enano de Pernambuco, el enano de Pernambuco, algunos, algunos hablan de los que estoy hablando. Con el cadáver en el suelo los empleados taparon el cuerpo utilizando sombrillas que se comercializaban Perdón. El cuerpo estuvo tendido desde las 7. hasta las 7 y media hasta las 11 ¡No puede ser tan rata, hijo de remil, puta! Sí, ja, alto protocolo, boludo, lo, lo pusiste en sombrilla, boludo, y que se caga, y que... ¡Qué largo olor por la mañana! O sea, si empezaba a tirar olor seguramente lo metían a... a, a, a, a al al freezer con los yogures, ¿no? Hijo de remil, puta, ratas, ratas inmundas, ratas asquerosas el episodio ocurrió el viernes, pero tomó fuerza el, este miércoles a partir de, de la divulgación de las fotos de las redes sociales, lo que provocó críticas. Y sí, boludo, es una sensación, una sensación horrible, dijo la esposa. ¿Qué te parece, boludo? Es una cuestión de respeto, al menos hubieran cerrado las puertas, Y sí, boludo, era, lo, que, o sea, lo mínimo, o sea... Además, de, de, ahora por pelotudo deberían clausurarle el, el lugar un mes, boludo, cosa que pierdan bocha de guita bueno, este era, este era, un, era medio sábito Pero bueno, vamos arrancando hacia poquito, vamos arrancando hacia poquito A ver, vamos, sigamos a Brasil, sigamos Brasil, vamos Metámonos un poco de humor, porque... A ver si lo podemos escuchar, por favor Para mí Bolsonaro es una... Bolsonaro... Aclaremos a la audiencia que no es el portero del de club argentino de quien no, que no, levanta. No. Y aclaremos a quienes nos están mirando que no nos estamos riendo. De, de la persona. ¡Mamá! No de error. No, claro. No, sino no, de... Nada de lo que tenga que ver con Bolsonaro de va Claro. Igual ¿sí? ¿sí? Bueno, igual claro. esto lo viene haciendo Bolsonaro desde que empezó la pandemia, de juntar, de levantar a chico. ¿Para quién estaba ahí San Paoli, boludo? Mira para bueno, ahora. A lo tenemos a Paoli. Gente cayó abajo, ¿eh? De la selección argentina, argentina, Crónica que Sí, bueno, igual claro. esto lo vi sí. haciendo Bolsonaro desde que empezó la pandemia, de juntar, de levantar a chicos. 10 años también. Saludar a la gente. Bolsonaro tuvo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, Saludar a la gente. Bolsonaro tuvo coronavirus. Hay fotos. Bueno, foto, Bolsonaro ¿sí? tuvo coronavirus. No, no, no, no. Juntar, levantar a chicos. 10 años también. <risa> saludar a la gente. Bolsonaro ¿Cómo? tuvo coronavirus. Bolsonaro. <risa> levantando que hija de puta, que hija de puta, poco de respeto. <risa> Ay, hija de puta, hija de puta me mató ahora. <risa> días La imagen de Bolsonaro está eh, rebotando Tiene casos de 33% de imagen positiva 37% de imagen positiva ¿Cómo? ¿Cómo? cómo a ver, a ver. imagen Pará, positiva Decidilo imagen estren, positiva? Exactamente Hay 110.000 muertos <risa> El truco está en levantar enanos 110.000 muertos en Brasil Y Bolsonaro tiene <risa> Y bueno gente sigamos Sigamos, sigamos, sigamos Vamos con el, el, el Tesla el Tesla Un auto de la Samputa, Que necesita nafta para funcionar gas gas Baby, es un Tesla No, yeah, gas bro necesitas ayuda? Hey, bro Uh, yeah, so yeah. He, yeah. hang on, hang me. on, yeah, where's okay. yeah. What? Just. So Te compraste un puto Tesla y andas pidiendo NAFTA en el medio de la nada. Qué de diez, amigo, 10 de 10. What A gasoline generator? Yes, yeah, yeah, yeah. that's how generadores de gasolina. <laughs> Tesla. <laughs> You're going to, bro, tú well, no haber conseguido un Honda y podrías haber salvado todo esto y tú dirías, tú No, no, no, no, no, no, no tú going to dirías, tú dirías, tú dirías, tú dirías, No no no no no This is go. not it! This is the weirdest nobody No, No, para que puedas cargar tu Tesla si te quedas en el medio de ¿no? nada. Charge es electric car es gasoline yeah, don't you have to With This is the... Vieja, pagaste un auto hiper caro para, para esto? El chabón llega a tener vergüenza. Te das cuenta que tiene vergüenza de su propio auto. No, sé, no, no, no sabe qué decir, está re caliente. Lo están redescansando. No. Lo están re descansando, No, sí, yo también estaría caliente. ¿Qué le vamos a hacer, pobre chabón? Pero bueno, es, es, lo, es lo que hay, boludo, de lo que te tocó. Por no bueno, es chileno, weón. Puta, puta power bueno. <risa> Supuestamente dice que ayuda a la gente, así que a la gente homeless, hom, homble, homeless in, in Santiago. No, me salió medio brasileño eso. Y eso me salió medio... No, no, eso me salió medio cabrón, wey No, ya estoy mezclando las mierdas. Veamos el video y después sigo. sí. Sí o sí, antes de la capa. Mira el Batman, mira cómo se tapa. Bien, capo el Batman. Capo... El Batman lo sabe todo, lo entiende todo. Batman está en otro nivel, gente. Batman se puede follar a todos los vengadores solo, él solo. <risa> mira ese Batman, ese Batman... Ese Batman... Se llega a pelear contra Thanos y le pone el guantelete en el ojete ¿Qué mejor sería un Batman que... vos decís Batman me preparó el curanto, weón Sería la puta hostia, tío La raja, weón, como diría Batman me preparó un curanto, weón de la puta madre La raja, weón Ah, pero ese no es el batimóvil, eh. Ese no es el batimóvil. ¿eh? Me fallaste ahí, eh, Batman. Este es el Batman que ayuda a la, a la gente pobre de Santiago. Nosotros acá en Argentina también tenemos un Batman, pero podría hacer otro video en otro momento de ese Batman. Ah mira, mira, este este hace eventos de anime acá en Río Grande. Eh, hace eventos de anime. Ya te descubrí, te fuiste a Santiago de Chile, eh. Mira, Batman es tan copado. Que le dejan entrar al servicio de urgencia de adultos. Así de copado es Batman, porque a vos no te dejan entrar en de ningún lado si te eres enfermo. Eh. Solo a Batman. ¡Ay, hey Batman! Mira, cuando Batman hace, hace más cosas que, que, que Piñera, el presidente de, de Chile. Mira, Batman, ahí te equivocaste. Le tuviste que dicho, ponete el puto barbijo, te doy una de la hostia, te doy una hostia, te doy un bife. Te doy un combo, weón. Bueno, un combo te doy. <risa> Que bueno que Batman, boludo, que copado que es Encima le da comida a los pitufos, boludo Es un puto hostia, boludo Mira esta papá pitufo y Batman, boludo Alto crossover, vieja Yo la verdad que siempre he sido un hombre nocturno Por eso también escogí este personaje Que me representa en muchos aspectos ¿Viste? yo me equivoqué, yo soy nombre nocturno boludo y terminé siendo un mapache boludo. Fue como karma boludo. Y yo, claro, yo cocino, cocino durante el día, organizo ciertas cosas y salgo de noche, ya que soy todavía de la noche. Y tengo que hacer honor al personaje. La, la situación se de un momento a otro. Empezamos a ver ya no dos, tres personas en las esquinas. Empezamos a ver seis, ocho, diez carpas en una esquina. Y eso es producto de la gente que va a seguir El producto que la gente, dio, sí, no hace. El que la gente se, de un día para otro se va en la calle. y muchas que tuvieron que verse enfrentados a realidades que no estaban acostumbradas. También podemos ver, obviamente, podemos seguir viendo los, las personas que siempre han vivido en la calle. Hay gente que está acostumbrada y que nosotros ya sabemos el perfil más o menos como es. Este. Pero hoy día ya tenemos muchas, muchas más personas Está pasando a todos lados, eh, lamentablemente Un aplauso para este barco, gente 10 de 10 Y... bueno gente, acabo bajando este video por el día de hoy Seguramente... El próximo haré... la concha bueno El próximo haré otro video en donde vuelvo a subir las cosas de antes y no reaccionando a videos y seguramente voy a comentar de algo porque ya tengo un par de cositas ahí preparadas para, para hacer bueno no, gente nos estamos viendo y hasta luego ah no para suscribirte no seas puto y bueno ahora sí un hasta luego gente me voy a seguir viendo el quilombo que tiene Dallas con Nauster y Javier Oliveira y Larda Mores y no me acuerdo ni más pero bueno voy a seguir viendo ese quilombo de aquí nos vemos gente un saludo